En esta línea de tiempo hemos incluido ya unas cuantas eh, stories, como le llama el programa, serían eventos que vamos situando sobre la línea de tiempo. Vamos a ver en primer lugar la diferencia entre la visualización en 3D, donde nos vamos moviendo de forma dinámica sobre una línea en la que los sucesos se van acercando o alejando de nosotros. Podríamos decidir en la en las opciones de 3D si queremos avanzar hacia el futuro o avanzar hacia el pasado, de forma que lo que se vaya viniendo sea el pasado. Entonces, en principio, parece como más lógico que utilicemos eh, la, eh, la opción de avanzar hacia el futuro y que cuando retrocedamos venga vayan presentándose hechos anteriores. Bien, veamos esta es la visión en 3D, luego veremos algunas características más. Pero también tenemos la posibilidad de ver en 2D nuestra línea de tiempo en la que iremos sucesivamente según vamos moviendo el, el ratón, la rueda del ratón, desplazándonos por el tiempo. Vemos en la zona inferior el espacio de tiempo que estamos visualizando. También podemos arrastrar ese visor. ¿Cuánto ocupa ese visor? Lo podemos decidir en las herramientas, con la opción de que sea mayor, entonces es muy pequeño, o bien, mucho más pequeño, vemos que aquí está abarcando prácticamente dos siglos, no, perdón, dos siglos no, o sea, casi cuatro siglos ahora mismo. Vemos cómo al ir sumando, aquí ya tenemos solamente 200 años, aquí aproximadamente unos 100 años, un siglo, un poco menos, unos 50 años, dependiendo del nivel de zoom que tengamos. Esto no se nota tanto en 3D. ¿eh? En 3D no tiene importancia. Bien, vemos que sobre la línea aparecen puntos de diferentes colores. ¿Por qué aparecen? Es que si nos situamos encima de cada uno de ellos, podremos ir concretamente a esa historia, a ese evento. ¿Por qué tienen diferentes colores? Porque hemos creado categorías. Un poco más adelante veremos cómo se crean las categorías. Pero lo importante es que podríamos incluso decir que nos mostrará solamente, por ejemplo, las categorías que hemos creado aquí son las siguientes, las que, hay, que tienen que ver con energía, con tecnología, con comunicación, con maquinaria, con transporte... Vamos a ver, por ejemplo... ¿Qué elementos hay de maquinaria? Vemos que, justamente de elegir otro, con energía. Han desaparecido bastantes elementos y quedan pocos. ¿Mm? Si lo pasáramos a 2D, vemos que aparecen solamente aquellos que tienen la etiqueta azul. Si ponemos los de maquinaria, vemos que aparecen aquellos que tienen que ver con maquinaria productiva. ¿Mm? Si podemos mostrar todos, aparecerán todos los eventos en cada una de las categorías, lo cual nos permitiría, dependiendo de las temáticas, pues eh, tener diferentes categorías: eh, fenómenos sociales, literarios, artísticos, históricos, políticos, etcétera, etcétera. Bien, algún detalle más que podríamos tener en cuenta: el tipo de vista. En principio tenemos la vista estándar. También podemos agrupar por bandas, aquí tenemos las categorías que habíamos definido. Comunicación todavía no tenemos puesto nada. En energía, materiales y técnicas productivas. Tenemos los eventos que corresponden a esa categoría: maquinaria productiva. Aquí tenemos otros, tecnología y utensilios. y transporte, donde todavía sí habíamos, habíamos metido aquí el globo de los hermanos Mongolfier. También podemos hacer que las historias vayan coloreadas. En ese caso, cada una llevará el color de su categoría. Y por duración, en este caso, prácticamente todas eran, eran las hemos puesto puntuales, puesto que no eran con fecha, con lo cual, salvo algunas que tienen alguna duración, por ejemplo, es de la construcción de la primera fábrica industrial moderna, que dura ocho años, el resto, prácticamente casi ninguna de ellas, tienen duración, si no son fenómenos puntuales. ¿Cómo se vería en 3D...? esto. Aquí vemos, en cuanto a duración no, habría no, no tendríamos ninguna diferencia, pero si tenemos historias coloreadas, vemos que cada una de las historias, en función de la categoría a la que pertenece, llevaría el rótulo de un color. Si utilizáramos las bandas, lo que veríamos sería que se generan bandas con los colores que hayamos puesto para cada categoría. Y sobre cada una de esas bandas van apareciendo los sucesos, los eventos que corresponden a la misma. ¿Mm? Y si vemos la visión estándar, sencillamente no hay división y se van colocando según el eje temporal. Vamos moviéndonos hacia adelante o hacia atrás con cada una de ellas.